Era el mensajero de la justicia que llegó desde el fondo del infierno para protegernos a todos Y bien chicos, aquí les traigo la segunda parte sobre historias de la venganza de Tommy. Este un breve original fue reescrita por mi hermano Isaac Alexander este una remake por supuesto sobre la historia de original de Itomi esta temática ha tenido bastante éxito y aceptación por parte de ustedes nuestro público y es por eso que ha llegado el momento de hacer ya una remake sobre la historia la venganza de Itomi pues parece que las historias simplemente no dejan de surgir sobre este tema así que pónganse cómodos y apaguen la luz. Advertencia si eres una persona sensible o con problemas cardiovasculares por favor cierra este vídeo en la comunidad de japón existe una joven misteriosa llamada hitoni una niña de aspecto inocente y frágil pero de gran determinación sufre la pérdida de su padre un maestro de artes marciales a causa de una extraña enfermedad para la joven su padre era su héroe y para mantener viva su memoria decide convertirse en artista marcial el difunto maestro, tenía un dojo, que pasó a manos de su otro hijo, llamado Makoto. Su hermano, se había convertido en su maestro. En poco tiempo, logró aprender las técnicas necesarias para el combate. Un día mientras entrenaban juntos, y al enterarse de la muerte del antiguo maestro, dos alumnos expulsados del dojo por el difunto maestro, toman represalia, quemando el dojo. Las llamas eran muy intensas para que ambos pudieran escapar. Al ver cómo el edificio se desmoronaba, el hermano mayor, agarra a la hermana menor, y logra arrojarla por la ventana, alejándola del fuego, y del asfixiante humo. Al intentar escapar por la ventana, el techo se desmorona, bloqueando la salida, y cualquier forma de escapatoria. Hitoni, intentando de forma inútil salvar a su hermano, logra escuchar su voz, y en forma de despedida, logra decir... Adiós hermanita. Nos veremos en la otra vida. Después de escuchar esas palabras, finalmente el techo se desplomó, y el doyo se convirtió, en una enorme bola de fuego, consumiendo todo a su paso, reduciendo todo a cenizas, haciendo imposible que el hermano mayor sobreviviera. Entre lágrimas, Hitomi, juró venganza por la muerte de su hermano, y restaurar el honor de su familia, que fue consumido por las llamas. Y bien chicos... Bueno, así es como concluimos con este video, con este videoito. Miren que pensé de todos que más gusto mucho este video y Tony, por eso dejo este es increíble. Gracias por haberme acompañado una vez más este video. Comenten aquí que otras dinámicas se les ocurren para este tipo de vídeos. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.